Eh, y queremos hablar con él porque hoy es primero de marzo, comienzan las clases en la mayoría de las escuelas eh, pero hay un sector de las escuelas privadas que no van a comenzar porque no llegaron a un acuerdo paritario eh, Bernardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está ¿Cómo le va? Bien, acá estamos, atentos con todo lo que va ocurriendo y entre ellos el sector de las escuelas privadas que no pudieron lograr un acuerdo no, nosotros la verdad que consideramos insuficiente lo que es el incremento salarial que se está proponiendo por parte del gobierno por eso eh, la asamblea de delegados nuestro y esto lo recalco que fue una decisión fundamentalmente de, de nuestros delegados que, eh, que querían manifestar ese desacuerdo a través de un, una acción gremial que en este caso consiste en paro en movilización al realizarse en este primer día de clase está convocado por pues, el calendario escolar uh -huh. y que precisamente no, no ver que realmente respondan las necesidades del docente de este acuerdos salariales este, eh, ha llevado a, a tomar esta medida. Eh, bueno, pensamos, nosotros hablamos con usted, me acuerdo antes de, de, de, de la última reunión, pensábamos que ya se iba a poder solucionar, se ven, vemos que no se ha logrado, eh, pero no hubo ninguna promesa decir, bueno, por ahí lo podemos charlar el mes que viene, o, o ver de cómo lo desarrollamos este mes a mitad de mes ¿Nada? Por lo menos para con nosotros no ah, por lo okay. menos para con nosotros no o sea, la verdad es que también hay que tener presente que eh, la comunicación con los funcionarios del gobierno, en el caso de Sador, no, nunca fue directa sino fue a través de, de compañeros de ATEP uh -huh. así que este, no no hay en ese sentido un, un, este, no hubo una posibilidad de, más ya que uno comunicó en la, el resultado de la, de la asamblea ya la semana pasada de cuál a la posición entonces pues después no, no tuvimos un, una respuesta en relación a, bueno, a, a generar un nuevo espacio de conversación con, con nosotros así que esto es eh, que marcó esta situación. Claro, claro. A pesar que ATEP eh, firmaron eh, acuerdo, ¿no? Firmaron, sí, bueno. Y después después, sí a ver. Mm. Lo que pasa es que aquí hubo eh, recepciones distintas de lo claro. que fue eh, la propuesta. Cada uno la puso a consideración de su cuerpo orgánico, eh, ATEP y la UDT de su Congreso. Nosotros, con nuestra Asamblea de Delegados, el eh, Congreso de ATEP y de la UDT decidieron que aceptaron la propuesta y el la Asamblea de Nuestra no, mm. entonces, porque bueno, para el caso nuestro consideraba que no era suficiente lo que estaba proponiendo. Bien, o sea que este, esto significa que todo lo que están nucleados en Sadov hoy no van a comenzar las clases. Sí, por lo menos estamos convocando y, a Camino de Fuerzas, sabemos que hay... Eh, muchas instituciones educativas privadas que van a realizar esta medida de fuerza hoy. Eh, y además se les juntan, bueno, van a estar docentes autoconvocados acompañándolos a ustedes también. Sí, bueno, ellos están sí. eh, convocando esta movilización, esta medida también por su lado, ¿no? Claro, claro. Y bueno, veremos cómo se, se, se, se conforma hoy este movimiento, digamos, en en la Plaza Independencia y, y ver cuál es la repercusión que tiene eh, el accionar de, de la docencia. Sí, lógicamente, bueno, los papás, eh, las mamás que nos escuchan, lo que quieren es que la clase comiencen, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo, más allá de que es lógico también esta manifestación que van a llevar hoy a las 10 de la mañana, ¿no? Efectivamente, Bien. efectivamente. Bien, 10 de la sí, mañana. Ojalá eh, que puedan llegar a un acuerdo, digo, con el gobierno, que se pueda... Eh, lograr el objetivo también eh, Sabemos que los salarios están bajos Y que son necesarios reforzarlos Así es mm. eh, Yo creo que ese es el único objetivo Que se persigue mm. este, Así que Para nosotros también, lo que más quisiéramos Es ya estar este, Empezando las actividades de manera normal Pero bueno, las compañeras y compañeros docentes Realmente quieren Expresar que Su es, es, es malestar con respecto a lo que es Este, este este incremento propuesto y que sí. entonces, se considera que bueno, que es insuficiente. Bernardo, para la gente que nos escuche que por ahí no tiene noción de lo que pasa, ¿qué qué fue lo que no que, que, que no les gustó, que no les pareció correcto? Bueno, que parte del aumento sí. es este solamente por la gente mm. y no en los dos cargos, que parte de ese aumento, que el, el aumento en el inicial podría haber sido mejor, que Creemos que el básico tendría que haber sido un poco mejor, porque eso también eh, se proyecta en el resto de la pirámide salarial. Eh, eh, eso entre los puntos centrales que eh, se, eh, se plantearon dentro de lo que es la ciudadanía. Uh -huh. uh -huh. Así que es, esa es la, la, la diferencia que hay por ahí con, con otros gremios, digo, para entender un poquito la, efectivamente. la situación. Claro, efectivamente, la... Uh -huh. efectivamente, así que en eso es digamos en cómo se conforma el incremento salarial porque además de la forma que está armado va a repercutir de una manera distinta en muchos docentes privados porque hay una valoración distinta de un cargo a dos cargos o sea, un docente que tiene dos cargos en uno va a cobrar una suma y en el otro va a cobrar una suma menor este, y por lo general el docente que tiene ese segundo cargo con la suma menor en, en el sector privado entonces, ahí se ha considerado, bueno, ¿por qué mi trabajo en un lugar va a valer menos que en el otro? Claro. Dicho en forma de la interpretación de lo que es este, el pago, de, digamos, de la relación que existe entre el salario y el, y el cumplimiento de una tarea. Claro, claro. En el sector público, entonces, Bernardo, es esos dos puestos se cobra exactamente igual. No, no, no, también en el sector público, si también. tuviera dos, eh, esto puede pasar sobre todo a nivel medio, porque no son muchos los docentes estatales que tienen dos cargos en el Estado, porque ya hace tiempo que, sobre todo a nivel primario, las puntas de clasificaciones que está dando uno y, y, y el otro eso es más difícil. Claro, Pero, claro. por ejemplo, un docente eh, eh, un docente de secundario que sí puede tener su, todas sus horas en el Estado, eh, en, en digamos en el equivalente a las primeras 15 horas va a tener un sueldo, el equivalente a otras 15 horas va a tener un sueldo menor claro, claro es eso es un malestar bastante entendible Bernardo eh, va a haber, sí, sí. Eh, hoy va a ser la marcha ¿tienen tienen ustedes pactado algún otro encuentro con el gobierno? ¿o ya quedó ahí como...? no, no, no Ajá. no lo que pasa es que ahora depende si el gobierno nos quiere convocar de nuevo okay. eh, este, y ya no tienen ya seguramente nos convocaría nosotros solos Okay. Porque bueno, eh, esa es la cuestión. Bueno, Pero bueno, no, no sabemos cuál va a ser la actitud para decir, seguir el gobierno en este sentido. Bueno, ojalá que puedan encontrar una, una solución, digo, para muchos papás que están escuchando del otro lado, que pagan la cuota, que pagaron toda la inscripción y que quieren que su hijo vaya a la escuela, es lo único. Bernardo, eh, sí, le, man sí, le mandamos bueno. un abrazo. No, por favor, gracias Hasta a usted. Luego. Que bueno. muy bien